de Maricón, Puchet, Puchet y Tulán han cortado la ruta 40 en los dos eh, extremos ¿sí? Desde, desde sí. viene desde el y de su Bolsón y desde el que va de Bariloche hacia ese sector, no dejan pasar absolutamente a nadie uh -huh. eh, quedaron algunos periodistas eh, en el lugar, fotógrafos, que, que mantenemos esta comunicación, que podemos recibir los mensajes, que nos pudimos enterar que alrededor de dos cuenta de este comando unificado. El uh -huh. comando unificado está conformado por fuerzas federales con la colaboración claramente de, de fuerzas este, provinciales, que son las que están cortando la ruta, que son, bueno, más de, es un ejército, para que la gente tenga una idea, un ejército eh, con, arremetido contra una, contra una pequeña comunidad. Ese ejército está conformado por fuerzas de gendarmería, eh, prefectura, y Policía Federal. Este ejército ingresó al, al territorio, eh, detuvo a hermanos entre ellas a la máquina. Detuvo a los niños del lugar, detuvo a estas embarazadas, eh, y estamos ahora averiguando a dónde van a ser trasladadas. Mientras tanto, los juguetes, los varones, están resistiendo en el lugar. A su de preguntar qué significa resistir, porque empiezan con el delirio como dijo, como mandó Patricia en aquella ocasión que asesinan a Rafael ¿no? los, de que los mapuches tenían un arma, que levant, un arma que levantaba los los este, árboles de raíz. Se resiste a los humos piedras, se resiste trabajándonos al territorio, corriendo, corriendo, no dejando este que nos asesinen. Eso es resistir. La cuestión es que no hay eh, ningún tipo de intención de que, eh, que esto se en Lima, en, en, en otro instancia. ya están escalpizadas. Aníbal Fernández eh, determinó esto, eh, su ministro de Seguridad determinó esto también, porque fue quien decretó la conformación de su comando unificado. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, eh, no es una manera eh, trágica solo para el pueblo mapuche. es trágica para toda la sociedad. Por ahí lo, lo que voy a decir es, parece bastante lineal, pero bueno, se llevó adelante el segundo foro de concurso Bariloche. Eh, más o menos por esos días la ministra de Seguridad de la provincia se reunió con Aníbal Fernández. Hubo una declaración, un pedido, una carta eh, del huerquén eh, Carriqueo de... ...del Parlamento Mapuche Tehuelche... ...acompañado por el titular del CODESI... ...pidiendo eh, una mesa de diálogo. Parece ser la respuesta, a la conformación de este comando unificado... ...que, de acuerdo a lo que yo veo, es muy parecido al comando unificado... ...que se formó en aquel momento en el que desaparece Santiago Maldonado. Así es. O sea, están copiando y pegando... Eh, las, las estrategias de, de, de, estos, de, de este gobierno del gobierno de Macri que dejó eh, una huella de represión que dejó este, bueno esa, esa pena de, de, de contar con muertos eh, pensábamos que de repente podía haber algún tipo de, de acción diferente pero no La ciudad Mapuche no, no, no, no va a poder opinar de lo que significa ese discurso de odio cuando está direccionado a, a tu persona, a tu pueblo. Como tenemos larga experiencia, lamentablemente, de ese discurso de odio. La cuestión es que me parece que la única manera ahora de poner límite a esta avanzada que hay sobre este territorio, o al Mapo, Patagonia, como lo quieran llamar, este, la única forma de poner límite es la, que la gente empiece a reaccionar. Mapuche, sino Mapuche. Mapuche no Mapuche. Ahora no sé qué, cómo vamos a, a llegar hasta, pero vamos a tener, vamos a tener que llegar. Vamos a tener que acompañar a la comunidad. Yo les pido a los upen y Pulañen, a la gente no Mapuche que se venga, que haga lo posible para venir, que hagamos nuestro, eh, ellos, eh, el, por ejemplo el consenso Bariloche. Ellos pueden cortar la ruta, eh, pueden hacer lo que se les plazca, No pueden arruinar a la violencia, a la muerte. ¿Cómo nosotros? Sí, yo estoy con plena certeza que somos mayoría. ¿Cómo no, no nos vamos a poder solidarizar con una pequeña comunidad que está siendo reprimida, que su machi, que sus autoridades eh, ancestrales están siendo detenidas? Tenemos que reaccionar, Pupé y Polanguel, tenemos que reaccionar. Sí, sí este, cuando no se entiende mucho esto que uno insiste, que hay que abordar algunos temas como este desde una perspectiva indígena, y esto lo tendría que tener claro quienes administran el Estado, ocurren estas cosas que nunca terminan bien. Este, parece ser la única respuesta de eh, reprimir. Pero inclusive cuando se habla de derecho indígena, no es que el derecho indígena lo llevamos adentro del bolsillo. El derecho indígena son normativas del Estado. Este Estado, este estado que nos está reprimiendo. El Estado está obligado a cumplir. Pero ¿qué está pasando en este momento? Le dan... Eh, están con este falso dilema de la propiedad, porque eh, es un, fa un falso dilema que instalaron en, en los medios eh, para que la gente piense que su terreno de 12 por 50 por 40 está en peligro. Y acá nosotros lo que estamos interpelando es la concentración de territorio. Y vos fíjate lo que pasó con Lewis. Uh -huh. El propio gobierno de Río Negro salió a apelar un fallo que le daba derecho a, la, a, todo la, a toda la población a disfrutar de ese lago, ¿me entienden? Pero es así de fácil, y después sale con el falso dilema, en este caso, de la soberanía eh, de, de, de, de esta parte del país, la gobernadora, eh, diciendo que está en riesgo la soberanía, pero eso es, es, es hipocresía al grado, no sé, ya no, me, no, no tengo palabras eh, para calificar, eh, eh, sin incurrir en las malas palabras, el accionar, de, esta, de estos funcionarios supremacistas y racistas ¿eh? y, y, y, y socios de estos negocios porque no creo que todo este esto hacia Lewis sea por eh, simpatía eh, a, hacia un inglés creo que tienen que haber seguramente este, cuestiones económicas en el medio que hacen que la política sea tan corrupta que aplica este, este gobierno Sí, es curioso este, que, que se crea un relato, se vaya creando un relato donde el extranjero es el, el pueblo originario y el inglés es el buen vecino, y relacionar esto de orden y seguridad con la defensa, a ultranza de la propiedad privada, cuando hay otras formas para encarar los temas. Y después se disfrazan un par de, de personas de gaucho para que salgan a, a, a hablar de la patria, ¿no?, y con eso es el, el, el, la fruticita del poste, ¿no? Que a hablar de, de soberanía. Eh, está pasando eso. O sea, los cataríes están controlando en las nacientes del río Chubú. Los cataríes están controlando. Doneton está controlando un millón de hectáreas. Eh, y así podía tirar una cantidad de, de, de nombres eh, que estratégicamente están quedando con este territorio. Y nosotros sí los mapuches tenemos un principio. Este, político y, y decidido colectivamente que es defender el territorio. Defender el territorio. Cuando defendemos las aguas es para que también el no mapuche siga tomando el agua cristalina, clara, benévola, con vida eh, y así. Pero sin embargo el relato, nuestro relato es inaudible, pero el relato de ellos ha generado este, ¿no? esto que hoy estamos viendo acá. La represión y una pasividad de la sociedad frente a un proceso de represivo y desicado, ¿no? de citado, ¿no? lo no puedo describir, que ha a un ejército a recibir una pequeña comunidad. Es increíble. Está claro. Eh, bueno, ante esta situación, lo único que queda, aparentemente, eh, es la movilización, y todos aquellos que puedan acercarse eh, al lugar para al menos manifestar que no están de acuerdo con este procedimiento de la Fuerza de Seguridad de acuerdo a lo que vos decías que, que se acerquen ahí a la zona de, del mascarne y esperemos, porque uno puede desear muchas cosas, pero si no nos ponemos en marcha el deseo queda eh, en el vacío así que bueno, te, te agradezco la, la comunicación y ojalá no pase a mayores a la que, pues, te, te mando un abrazo también pero tenemos que salir a, a, a manifestar esto que estamos sintiendo, viviendo, y bueno, nuevamente agradezco el espacio. Por favor. Eh, Hablábamos con Mauro Millán, referente eh, mapuche, de hecho es el lonco de una comunidad originaria,